Ay, ay, ay, ay, ay. Dice los GZ, pa que Dice los Dicen Dice los que Dice los que Dice lo claro, que te Dice claro que Mole, mole, tenemos la mole, tenemos la clona Tenemos aviones, tenemos el mando, tenemos opciones Ahora somos ricos, ya no somos pobres Recuerdo cuando no tenían un peso, moneda extranjera No arramos en pesos, feliz de todo mi progreso Seguimos luchando por eso, por eso, por eso, por eso Que yo no soy lento, sin miedo mi flow le gano por peso, sin miedo Mi barra de mía tan lejos, mi barrio. en el cuarto me llena de besos De besos, de besos que estoy abusando, se comparan conmigo Gano fronteando mi baby, chapea, filmo con el live. Hago lo que quiero, Benito Ocasio Mole, mole, tenemos la mole, tenemos la clona Tenemos aviones, tenemos el mando, tenemos opciones Ahora somos ricos, ya no somos pobres Recuerdo cuando no tenían un peso, moneda extranjera No arramos en pesos, feliz de todo mi progreso Seguimos luchando por eso, por eso Salgo de noche, regreso de día Toda tu ganga, mi flow en vía. Tengo a tu rache todas activas Pero sigo en la mía, ando por la calle fumando bien chill. Yo soy su calle, ella me inquieta. Cadena dorada como la de 18 quilates, yo tengo el blim Soy de Buenos Aires, pero con flow boston. De todos mis aufis no saben el costo. Mándame la llanta, custom Todo conoce mi rostro. Oh, bueno,